Ey, qué trans amiguitos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez, eh, pues le voy a continuar al Cuphead. Pero esta vez estoy con, sí. con mi compita el Ricky. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? El día de hoy nos toca matar al diablo. Al diablo. Ya sé que, que, que pues pa, eh, en el anterior video me quedé aquí intentando matar como baboso a la reina abeja. No. Sí, ya. Pero. Pero, pues ya, ya me hice pro, amigos Ya me hice pro ¿Y saben cómo me hice pro? En mi Twitch eh, no. eh, En twitch.tv eh, Diagonal Hatsuko, güey Ahí, métanse Y ya, hijos de su... Vamos, Ricky, vamos Ay, Vamos a empezar con el video vamos vamos hijos de Pichimay Vamos, hijos de el diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento. Qué okay, chavos, eh, estaba con el Ricaster acá, practicando el, el dado y pues que lo matamos, lo matamos acá bien cerdo. Debería haber grabado eso, pero es que no, no, está, no estaba previsto que lo íbamos a matar. El emocion, el mm. Y ahora que grabo, ya se pone manco. Ya sé, ya sé, ya sé. Hijo de tu... ¡Ah! Me robó el parry, gracias, amigos, me robó el parry no, Espérate, no. espérate ah, ah, ah. A ver, déjame rostizo ¡Ay! ¡Ay! No, ya no ¡Ándele! No. ¡Ándele! ¡Miren, miren qué! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! Ay. ¡Rápido, rápido! ¡Ah! Gracias, gracias nada ¡Ay! No vamos tan vida. mal, no vamos tan mal, no vamos tan mal Sí se puede. Pero bueno, aquí estoy con el recaster. Si esto sale bien, termina haciendo videos y fracasa. Sí, fracasa. Ya, fichi diablo, te vamos a matar, entiende, acepta tu destino. Ayer lo dije, ayer lo dije, te vamos a matar, hijo de tu madre. ¡Ay! No, ya es. Era broma, amigo. Era broma. Por, por andar haciendo metal rock. Mm, por andar haciendo metal rock. ¡Ricky! ¿Qué pasó Ricky? Ricky. Me abandonó Amigos, me abandonó el ricaster ¿Qué hago? Yo no sé pelear contra el diablo Ay, hijo de su Ay, hijo de su pichua Ay, hijo de su pichua Ay, hijo de su Ay, hijo de su No, manches, no le estoy dando ni una Órale, gordo Ay Mmm Le que intentar pasárnoslas nosotros Porque el Ricky supongo que fue Ya, ya lo regañó la jefa acá, ya Tengo dos vidas Tengo dos vidas Yatsuki, por favor, no la riegues Por favor Ay Ka, ¡Ricky! ¡Ka! El Ricaster ya llegó Ya llegó el Ricaster. ¡Córrele, Ricky! ¡Ay! No sé qué está pasando, hay muchas cosas en pantalla ¡Ay! Ya, pero cambia de fase, amigo Por favor, ¡ey! ¡Eso, eso, eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡No chille, amigo! ¡No chille, no sé! ¡Ay! ¡Mmm! Acá sí, yo creo que sí se hace, ¿eh? incluso, incluso fuera de stream sí se logra, sí se logra Nada no más es no hacer stream no ya El logra. chiste es no hacer stream Exacto, Ricky, exacto Ven, amigos, ven cómo si sí, sí soy pro en el coge Bueno, es cierto Pura mentira, <risa> no. pura mentira, amigos Ya sí. llegaron los lagazos Sí, porque, pues como saben, Ricky vive en Tecamachalco y pues no puedo ir a visitarlo Allá roban acá. acá Allá saltan bien feo y no, no, no, no ¿Qué tal me asaltan, me roban la PC en lo que voy para allá? No, no, no voy, Ya voy. llegamos más rápido a la segunda fase Vámonos Vámonos, pish, perro, Vámonos. Un perro, la que se le espera Ah, la bestia, qué chicho Ya nos atontó el diálogo, nos hizo una marra Acá, ah, oh, la bestia Esa la bomba, no manches Es Hiroshima 2 Ay Mmm ¿Qué Ricky? ¿En realidad se llama Ricardo? No, no No no, no, no, no, no, no. He, he, he engañado toda mi vida. ¡Ay! Hay las bolas. Uh -huh. ¡Ay, las bolas! ¡Ay, las bolas! ¡Ay! ¡Ay, las bolas! ¡Ay! ¡Ah! No, las bolas están bien feas. ¡Ah! ¡Qué chichota! <risa> ya voy a dejar no, de voy. hacer ese chiste. <risa> chiste pedor. Ya lo quemaron más que William App. <risa> <risa> oh. Órale, gordo. Pues a ver, ya después de practicarla varias veces ya no es tan difícil, you know. Nada más tiene sí. mucho, mucho obstáculo y ya. Tenemos que llegar así, eh. Tenemos que llegar así. Creo que ya. ¡Ay no! ¡Ay no! Ah. <risa> Te aplastan las bolas acá ¡Ay! ¡No! Ok ¿Cómo le vamos a hacer, Ricky? Ey, Ricky, ¿cómo le vamos a hacer? Ricky, ¿cómo le vamos a hacer? A ver no sé. A ver, Ricky, ¿cómo le vamos a hacer? Yo le disparo así, yo le disparo así en los ojos Ajá, ajá Y yo en la mema, ¿no? ¡Oh! Órale, pichi perro, somos los del copel Te venimos a cobrar Órale, en la mema ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ok, Ricky Ahora no vamos a hablar, ¿vale? Va a ser una partida Bueno, tú ya no estás hablando, ¿verdad? Pero va a ser una partida más seria, ¿ok? Pues que aquí mis compitas del Hazuku y el se Andan pasándome, andan, andan Para tener a su madre del diablo ¡Piu! De... ¡Piu! ¡Piu! ¡Piu! ¡Piu! ¡Oh! Toma, toma, toma ¡Piu! ¡Piu! ¡Piu! ¡Oh! No, no, uno son Vale, Ricky, vale, Ricky Vamos, vamos ¡Sí! Yo sabía que íbamos a poder hacerlo, gordo ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una! ¡Una! ¡Una, gordo! ¡No! Bueno, sí ¡Sí! ¡Sí! Bueno, a pasarse todo el joven experto, güey A Wilson Y esto, señoras y señores Es el cophead, amigos El cophead. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy Chavales, espero que les haya gustado La verdad, la continuidad la llevé a la basura Porque en el primer video Está peleando contra la reina abeja Y ahorita ya matamos al diablo Y bueno, eh, pues amigos Eso fue todo, lávense la cola Y Ricky, unas palabras que tengas que decir Todo eso no lo conseguiría sin mi proeza mm. Mm. Bueno, ya, chao Watch out, watch out, I got it. oh, it's okay, okay you know, we the power of friendship. Oh, <laughs> <laughs>